Bueno, joder, Francino, <risa> lo pone complicado, ¿eh? Y además es difícil que es ¿eh? eso es. Mira, el mayor éxito para mí ha sido mi familia, uh -huh. ha sido mi, mi familia, mi familia propia, mis hijas, uh -huh. mi mujer. Eso es el mayor éxito. La otra cara? la otra cara quizás pueda ser el no haber conseguido una transformación radical de la sociedad que creo que es lo que nos merecemos todos y todas. Bueno, mi mayor éxito, y por lo menos lo que más satisfacción me han dado, ha sido, por supuesto, mis hijos y dejarme la piel trabajando por mi pueblo. Y lo que siento como un fracaso es no ser capaz de, de poder decir que se han acabado de las agresiones machistas que se ha acabado la violencia contra las mujeres. Uh -huh. Está teniendo ese, eh, lo bueno por la repente familiar y el eh, fracaso por, por la colectiva. A ver, Rodríguez, PP. Eh, pues sí, igualmente, mi mayor éxito en mi vida ha sido mi familia, mis hijos y lo que me han dado, que es mucho más de lo que yo les he podido dar a ellos, desde luego. Y el fracaso, eh, yo diría que no ser capaces efectivamente, colectivamente, de mantener eh, que haya eh, gente que esté contenta con su vida, con el empleo, con la familia, con sus amigos, con el ocio, eh, que no seamos capaces de llevar una sociedad mucho más allá de lo que es eh, lo que estamos ahora mismo. Eh, ¿Solar, de virtud? Pues yo estoy satisfecha y feliz con todo lo que he conseguido en mi vida, no puedo en términos negativos, pues precisamente el que igual haya otras personas que no estén en esa misma situación. Uh -huh. eh, y cerramos con eh, la, perdón, la pregunta es complicadita, ¿eh? pero yo tengo un lema que es que lo mejor está siempre por llegar. Por lo tanto, yo creo que mi mayor éxito está por llegar. Pero si tengo que fijarme en lo que he vivido, desde luego mi familia y la posibilidad de dormir tranquilo. Y desde luego eh, el fracaso, pues bueno, yo creo que no hay fracaso, sino aprendizaje. Así que aprenderemos.